Se casó Juliana Lukowski. además de, de que lo celebramos, porque esto habla de que está muy bien. Esto habla claramente de que está muy bien. Se la ve caminar muy despacito. Y bueno, es oh, lo, lo único, un... ha tenido muy comprometido el tobillo, <coughs> ¿no? Eh, estamos a seis meses, casi Qué seis árbol, meses, ¿eh? todavía no se cumplen los seis meses, de, de ese accidente tremendo que sufrió Juliana Lukowski a días de su casamiento, ¿no? Faltaban apenas días para casarse y finalmente Juliana y Ricardo se casaron este sábado. Nadie tenía esta información, estaba muy encriptada claramente. Su marido es quien iba al mando de, al, al comando de la moto en ¿no? el momento del incidente. Lo que pasa es que a él no le pasó casi nada. en realidad. Casi no. nada. No, no. La que se llevó la primera parte fue Juliana que estuvo internada y bueno Muchos en un momento días. se temió por su vida claramente. Es que sí. estuvo, estuvo en por riesgo. Eso. Muy complicado, sí, sí, estuvo por riesgo. Riesgo. sí, estuvo en riesgo. Sí sí, sí, sí, sí. Eso dicho, hasta por su propia familia, digamos, ¿no? La, sí. la pasaron muy, pero muy mal. Eh, verla hoy de esta manera eh, entrando a la iglesia a casarse, la verdad que ...que casi, casi te emociona, te diría, porque la, la, la información que recibíamos en las primeras horas después del accidente era, era, era una situación sumamente complicada. Y verla hoy de esta manera nos pone muy, pero muy felices, ¿no? Absolutamente. Celebrando su matrimonio. El aplauso de la gente es maravilloso cuando la, escucha entrar al, cuando la ven entrar a la iglesia. mira escuchar aplauso. Claro, bueno, es muy bonito. Es muy emotivo para la familia, para ella. Después de todo lo que pasaron, está claro que la situación era muy compleja. Y bueno, verla así hoy nos llena de satisfacción. Y le decíamos mucha felicidad tanto a ella como... A su marido a, a Ricardo. Mañana Ricardo se cumplen Lina. seis meses porque seis fue meses. el 8 de mayo. Mañana, ¿no? Sí. Exactamente. Y ellos iban a casar a los 15 días del accidente. Estaban Exacto. Ahí. Faltaba una semana, creo, para el, para el casamiento cuando, cuando sufrieron el accidente. El incidente, en realidad. Este, y, y verla ahora sí realmente nos emociona. Así que muchas felicidades para nuestra Reina Nacional de la Vendimia 2016 que eh, contrajo matrimonio en una situación que realmente, repito, nos, no, nos causa mucha emoción y mucha alegría de verla eh, así, verla bien. Hemos, la hemos estado buscando sí, mucho para claro. poder tener su palabra y que sea ella lo que nos cuente su vivencia. Aquí estuvo el hermano, ella nos mandó mensajes, pero claramente... Eh, Todavía está... no se siente preparada, fue lo último ella dice... que nos respondió, ¿no? Ella, ella Sí, lo último que nos respondió es que nos agradecía mucho pero que todavía no se sentía preparada para contarnos su historia. Y además creo que eh, ha estado muy abocada y ha tenido el tiempo muy ocupado, tanto en su recuperación, claro y ahora nos enteramos claro. en el armado de su casamiento también, ¿no? Que, bueno, de verdad, la, ha verdad, ha la verdad nos alegra. Sorpresa. nos alegra y hablará cuando ella lo crea necesario. conveniente, o conveniente claro. no, no hay ningún problema con eso, eso. Claro. obviamente. Más allá de nuestra necesidad periodística, eh, acá lo que hay que valorar es, su situación actual y que se haya casado, que haya logrado junto con Ricardo establecer ese vínculo que tenían previsto antes del incidente vial y después se vio afectado justamente por todo ese proceso, verlos así ahora nos llena de alegría y le mandamos un gran saludo.